mi posición es clara señores he sido franco siempre para mí lo que se va a cometer hoy en este artículo 125 es un delito de prevaricato ustedes ya tienen ciencia y conciencia de que esta disposición se aprobó a través de una ley estatutaria ustedes no pueden por más argucias que hagan derogar una estatutaria con una ordinaria eso no lo pueden hacer ustedes. Ahora, se habla mucho de la inviolabilidad ante la Corte, de nuestra inviolabilidad, pero ya hay un antecedente y lo senté yo. Cuando yo le dije a Yiris Medina que la iba a denunciar ante la Corte por cohecho, se me argumentó que no cabía el cohecho en eso, porque ustedes gozaban de inviolabilidad. Y se demostró en la Corte que cuando el sujeto se vale de su posición, para violar abiertamente a la ley, como ellos, no cabe en el momento alguno hablar de inviolabilidad. La Corte, la inviolabilidad no cubre hechos delictivos, pues si el artículo 185 de la Carta Política que la consagra se refiriera a hechos lícitos, carecería de sentido y no podría evaluarse como una garantía. En ese orden de ideas, la emisión de un voto u opinión por parte de un congresista por sí misma... No implica la configuración de la conducta delictiva, pero ello no significa que no puedan cometer un delito o incurrir en otras responsabilidades en el desempeño de su cargo. Señores, ustedes saben muy bien que aprobando esta disposición vendrá la contratitis. Sus alcaldes, aquellos que les consiguen voto a ustedes, podrán contratar. Y lógicamente, ¿a quién van a favorecer esos contratos? A ustedes la inmunidad no es total la corte cita en su sentencia el ejemplo de los Estados Unidos donde la corte suprema de ese país que en general ha defendido con vigor la absoluta irresponsabilidad de todos los votos y opiniones de los congresistas ha considerado que no desconoce la inmunidad el que un senador sea condenado por haber recibido un soborno ya que obviamente esa conducta no forma parte de las funciones parlamentarias. A ustedes no los eligieron para cometer prevaricato. Ustedes saben que para derogar una norma estatutaria se requiere otra estatutaria. Y con este juego que han hecho ustedes de tratar o de derogar una de estas a través de normas ordinarias, están simplemente torciéndole el cuello a la ley, que es como la jerga jurídica, Llamamos el prevaricato. Le quiero decir una cosa, y es mi palabra de caballero. Yo, si esto se aprueba, estaré en el día de mañana formulando denuncia por prevaricato contra aquellos que violen la ley abiertamente. Y yo no hablo paja.